Hola amigos, es el final del día. Y estoy acá en mi cama. Contenta. No sé, no parece, pero sí lo estoy. Porque me hace bien. Me siento bien. Me... Hola amigas. este, Me tiré un rato en la cama, los niños ya se durmieron yo me voy a ir a bañar y estaba leyendo sus mensajes y me emociono porque en estos momentos tan difíciles es lindo ver que hay personas que me quieren y que desean tan lindas cosas yo no soy, no sé, no me gusta llorar prefiero reír pero no sé qué está pasando, amigas es difícil yo sé ustedes me dicen pero son ya casi dos años más de seis meses que mi esposo fue puesto en deportación y no no, no conseguía trabajo agarró su permiso de trabajo hace poco y no encuentra trabajo no sé qué pasa he tenido que suspender mi cirugía como tres veces no, las quiero poner tristes, pero ustedes me acompañan en todos los momentos. Y esta es mi almohadita fea. La adoro. No tiene función. Esta almohada supo ser linda alguna vez, pero ya no. Y la adoro. Está toda fea, pero es la que me gusta más. No, me, la... este, me gusta. Les quiero hacer un forro, a ver si un día de esto hacemos un forro. No sé, ya no aguanto más. A veces no aguanto. Y no me gusta llorar cuando están los niños. Pero quiero darle las gracias a todas las lindas que me saludan y que me dan sus saludos. Las quiero mucho, gracias. Y bueno, deseeme suerte. Mañana voy al oculista porque no veo nada y estos lentes ya están viejitos tienen mucho tiempo y los compré usados miren qué feos que están y bueno amigas este a ver si... si... quiero mostrarles mi vida sin filtros con mis días buenos y mis días malos y gracias por estar ahí por apoyarme porque uno está en su casa aquí y aunque estamos en Estados Unidos y, Estamos solos. No sé. La vida es tan dura aquí. Sin familia, sin nada. Alguien tienes que contarle tus cosas, si no, explotas. Y llorar hace bien. Y hablar con ustedes. No saben cuánto bien me hace. Es un gusto para mí, para Tiffany blog En estos tiempos de tristeza. Poder... Recibir tanto cariño de ustedes, escuchar y responder. Me distrae de los problemas, sus mensajes. Las quiero y acompáñenme mañana. Mañana tengo mi, mi prueba de estrés cardíaco y tengo mi... mi el miércoles tengo mi, mi cita pre-operación. Espero que no pase nada y no me lo vuelvan a suspender. Gracias por su amor, por favor sigan orando por mi familia, la veo mañana en el hospital, las quiero mucho, gracias. Le quería tomar este tiempito para agradecerlas por sus sentimientos, me han tocado el corazón, y me han sacado lágrimas, no sabía que podía haber tanto amor en el mundo y no me siento sola gracias a ustedes que son mi familia, las quiero y Buenos días. Ya me bañé. Este, me estoy yendo al médico. Voy al oculista y me van a hacer un estrés cardíaco, por favor, oren por mí para que todo salga bien. Este, ay, me veo horrible. Las dejo porque me tengo que ir. Este, serme suerte ahí cuando vengo del estrés cardíaco, les dejo saber. No, pero... está peligroso no sé si pueden apreciar el brillo del sol pero parece ¿El su hijo se está portando mal está no, no, no, no, no. ¿Y ¿cómo puedo sentar este asiento que tengo en la espalda? Amigas. Amigas, buenos días. ¿De qué pasó? Dice? ¿De qué, qué fue? Todo... <risa> ya ni me acuerdo. Dice que no, le, que no me jales las orejas como si fuera él. Amigas, buenos días. Lindo sol. Me estoy yendo en ayunas a mi prueba de estrés cardíaco. Esperemos que todo salga bien hoy. Nos vamos con el gordo. Estamos yendo en su vieja camioneta de trabajo. Miren qué asco. Miren, Guacala Es su camioneta de trabajo vieja horrible Amigas, Las quiero mucho, comenten, suscríbanse, compartan, activen la campana de notificaciones Si son nuevos los que ya están suscritos son mi familia Los quiero, gracias amigas, me han dado mucho ánimo Primero que nada quiero agradecerles a todas aquellas que me dan mensajes de ánimo Gracias por confiar en mí, en mi familia, por quererme tanto en este momento tan difícil que estamos atravesando. Yo sé que llueve y sale el sol. Hoy es tiempo de llorar y gracias porque aquí uno está muy solo, pero al estar ustedes ahí desde todos lados del mundo, saludos a Texas, a México, a Chihuahua. Saludos, no quiero dejar a nadie afuera. Saludos, saludos, amiga. Las quiero mucho. Gracias. Este, yo sé que voy a estar mejor, me voy al oculista, ahorita ocho y media, voy tarde, y a las 10 y media tengo prueba de estrés cardíaco, mi esposo va a estar grabando, tengo que estar en ayunas, ay no saben, los niños ya están en el cole, y bueno, las miro al rato, y que... Que les vaya bien, amigas, tengan un buen día también y Gracias por acompañar mis vlogs y mi vida Ahí al rato les cuento cómo nos fue Miren qué tráfico horrible que hay Que me las orejas como uh -huh. Ay, qué trafiquero Ay, tú Tu, no no tu vidrio está... Mira, ya seguí Al hospital, bye Ay. Espero no moverlas mucho. Espero porque... Ah, me voy a poner mi audífono. Ok. Me esperan, amigas, un poquito. qué mandirosa, güen Have you laid down in the bed? Take a few more pictures. Like, mm Heart's -hmm. kind of hanging in Guilty <laughs> <laughs> <So, laughs> Yeah, I'll step out. Estamos buenas amigas, acá estoy por ti, me atendieron para el, para el estrés cardíaco, vamos a ver mi corazón y las estoy viendo al rato. Amigas, me pongo estos lentes porque voy a... A la óptica de la Walmart a sacar, mi, me dio el doctor mi receta para mis anteojos me hicieron mi prueba cardíaca estoy agotada, amigas agotada, le quiero agradecer a todos sus saludos los voy a leer voy a ir a dormir porque me canso de hablar amigas, gracias las estoy viendo, acá está mi esposito hola hola me dice hola chica me siento muy agotada. Voy a bajarles videito. Este, ay, amigas, fue difícil. Me cansé mucho en esa prueba. Este, al rato les cuento. Este, al rato les cuento. Qué está pasando con mi corazón. Besos, amigas. Amigas, me pongo estos lentes porque voy a...